Hola, soy Carlota de y en esta edición de la Real Academia de Marketing te voy a explicar qué es el CPC o coste por clic. ¡Comenzamos! El CPC es un modelo de puja dentro de publicidad digital que utilizamos generalmente para campañas de publicidad en buscadores, como por ejemplo Google Ads. Lo más característico del CPC es que pagas únicamente cada vez que el usuario hace clic en tus anuncios. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, dividiendo la inversión total entre el número de clics. Si tú estableces, por ejemplo, un CPC máximo de 2 euros, significa que como mucho vas a pagar euros por cada clic. Es sencillo, ¿verdad? Si tienes cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.